En reiteradas ocasiones, motoconchistas y residentes han denunciado la peligrosidad de los hoyos que hay en la Avenida Libertad, entrada al sector Espínola, dejados por INAPA, en momento que trató de solucionar el problema del agua potable en esa localidad. Bueno, la situación de ese hoyo ahí eh, está demasiado difícil porque tiene casi mente como dos meses y no han podido resolver el problema de ahí. Nosotros queremos que las autoridades... Eh, venga, se pongan, cáten el asunto en esto, porque ya van como tres muertos, que se, se matan ahí, entonces nadie dice nada. Que venga otro y se mate otra vez, porque ya, ya ya ese hoyo tiene un muerto ya. Entonces, aquí ya se procuran primero de hacer las cosas, de hacer el tollo, para después dejar eso así. El este tollo, es robándose los cuartos del gobierno que está. Porque ellos llevo que han mandado mil veces ya, esos cuartos, y se lo han robado todo Estos no quieren trabajar. Ese problema es que no resuelve ahí, es, primero lo hicieron, lo dejan a medio talle. Y si ahora vivir el un del territorio, lo dejan igual. Ya estamos cansados de eso. Estamos cansados de eso. Todo es un accidente y se cae una gente y no hacen nada. Estamos sin autoridad. A la calle no le ponen asunto. Aquí no hay autoridad. Sí. La situación está peor. Ahí hay un hoyo que se está haciendo, que los vehículos pasen a todo lo que da. Que lo que queremos es que vengan a arreglar eso y a faltar <risa> eso. Por favor. Ntn, su noticiero regional, Robinson Polanco.